Hola qué tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y siguiendo con las demos de videojuegos latinoamericanos tenemos esta, curiosamente de Purple Tree, sí, los mismos de golazo 1, los mismos de golazo 2 que se llama Thunder Ray, uh, obviamente no es un videojuego de fútbol pero también se va por la línea deportiva ¿De qué se trata Thunder Ray? Bueno pues la descripción nos dice que es un juego de boxeo arcade eh, me hace recordar esos arcades de Nintendo de boxeo, muy similar, pero pues obviamente con todo lo que hoy en día se puede hacer para hacer un videojuego de estos pues tan maravilloso gráficamente. ¿no? Con un aspecto retro y que además pues tiene sangre y violencia, así que amigos míos, si son menores de edad, acompañados de un adulto, por favor. Dice, vence a todos los mejores peleadores en la galaxia para ser el mejor del universo. O sea, aquí no vamos a pelear contra otros boxeadores humanos, ¿no? Al parecer, Thunder Ray se trata de pelear contra seres de otros mundos, ¿sí? Del universo, pero que también son boxeadores. Así que, miremos a ver qué tal. Este videojuego, este sí va a salir este año 2002, no sé cuándo. Creo que también en agosto, en septiembre, 15 de septiembre del 2022 va a salir. Y pues ahí mismo pueden ver aquí abajo donde dice Tree, dice Steam y pues por supuesto Argentina, que es un videojuego argentino. También como es una demo nos pasó como con Golazo que todavía no tiene pues por ejemplo un, un, un sonido inicial en su pantalla, en su pantalla de presentación, eh, pero bueno. Vamos a hacerle aquí, bueno, vamos primero a las opciones, ¿no? Ah, ¿qué hice? Le di modo arcade y no mire las opciones Bueno, la musiquita, ¿no? Muy, a, muy al arcade Bueno, a ver, ¿cómo es? Pues ya, dice, listo ¿Ven? Si, si, les, si, si se dan cuenta de que es un juego muy similar a, a los de boxeo de antes en el que la perspectiva no es, no sé cómo decirlo, esto... ¡Uy, Escucha, Muy retro, ¿no? Uy, está encantador ese sonido, me, me, me gusta mucho. Muy muy al estilo también de Golazo, Golazo tiene eh, una eh, musicalización muy así, muy a este estilo. Eh, ¡Uy, se protege y todo! Uy, ¿Cómo me puedo proteger yo? Por ejemplo, eso sí todavía no lo sé. Ah, me puedo agachar. Uy, le pegué unos puñetazos en esa acá. <risa> no me ha fijado. Ah, saqué un... Saqué un... Saqué un golpe. Ah, no, él me, me golpeó a mí. Siete, seis, cinco. Ah, me puedo levantar. Y tener como una oportunidad de... Ah, chévere, como el boteo, ¿no? Pues esto... Uy. Venga, ven, mándale un puño, mándale un puño. Uy, qué bien, qué buenos, qué buenos. Ya estoy que le doy uno. Ahí está, 10, 9, 8 Uy, se levantó este otro Pero mire, miren cómo se ve la sangre O sea, me parece increíble Él no se levanta y otra vez está normalito Otra vez a mí me estaba jodiendo No, no Ah, es que puedo sacar como unas habilidades Después de ciertos combos Que se llaman los super, pero Es que el problema es que no sé cómo se sacan Yo sería feliz sabiendo cómo se sacan Estas de puercas. No, no, no Quieto, quieto, quieto, quieto Bueno, es que, ¿cómo se llama él? Tumbe, tunter Ray, es que miren, incluso el pelo Tiene un rayito, ¿no? Tiene la forma un rayito ¡Ay! ¡No se deje, no se deje, mijo! ¡Pégale, pégale! ¡Ay, me alcanzó a cascar! 5, 4, ¿no? levántese ¡No! ¡Uy, qué puñetazo! ¡Tan chico de puerca! Son tres veces que me pueden contar A la tercera Pierdo, no mentira, dos veces me cuentan A la tercera, pierdo Vamos primero al menú, porque es que yo no he visto los botones. Efectivamente se llama Thunder Ray, no sé si es un juego de palabras, de Thunder, Rayo y Ray, que también sonaría como Rayo. Esto, opciones, idiomas, solo, solo es para poner el idioma y ya. Eh, siento que está un poco, un poco confuso, es cuando uno... Elige aquí el modo porque si ven que cuando elijo arcade mode sale un verde oscuro pero si voy a option es un verde claro entonces uno sabe que está escogiendo realmente vamos a darle nuevo arcade mode y adivinar los botones otra vez pero si ven, si ven que son seres de, de bueno vamos a intentar primero probar los botones vamos a ver qué hace con y por ejemplo con y no hace ni miércoles con haciendo así se defiende por ejemplo si ven que los músculos de él están ahí como todos templados es porque se está defendiendo Uy, pero si él le da un puño eh, Con fuerza, no A ver, si bajo Es para agacharme, si me voy allá Es para esquivar y aquí es para esquivar también Ok Bueno, no importa, que me cuente si quiere Deme el puño, démelo, démelo Listo, listo, listo A ver, con, con B doy derechazos, pero también hago como combos, que es dos derechazos y un puño, estoy con el izquierdo, con X, no, veo, ah bueno, con A pego izquierdazos, que también puedo combinar como, como golpes, esto... Pero si pongo, si pongo la flecha arriba con alguno de los botones de golpear, pegas un puño hacia la cara del personaje. Por el momento estos son los botones que conozco, no veo más. Aparte de una barra de super que al parecer si sí se acumula, me puede dar una habilidad o algo así, pero no he llegado hasta ahí. Pero por lo menos ya sé o ya tengo una idea de cómo puedo hacerlo. Vamos a ver. Mira, ahí ya le, le di la Pero es que aguanta mucho. La cuestión es cómo él hace para golpear. Él a veces hace unos puños cargados. Yo, yo quisiera hacer lo que él hace. Ah, ok, ok. Cuando mando varios puños hacia la izquierda o derecha, también puede dar unos golpes que no digo que sean bajos, pero son como puff, golpes bajos. ¡Uy! ¡Uy! Ah, por fin, miren, no me estoy dejando. Uy, pero está muy chévere el juego. Miren que yo no soy... ¡Ay, ahí hice, ahí hice un combo! ¿Sí, ¿Sí vieron? Hice algo, pero no, no botó nada. O sea, él hizo como un... Como una mague de que iba a golpear Uy, qué golpazos que le di en esa jeta Tenga, tenga, tenga Me gusta mucho la animación Me gusta mucho, mucho la parte gráfica Me gusta mucho Incluso los personajes Como están tan pulidos y... O sea, no, no, bueno, Como están de bien dibujados Porque a, asumo que aquí hubo todo un proceso artístico De dibujo, de... ¿Le gané? Ah, bueno, no Le gané la primera ronda, se podría decir Venga Venga, ¡Ay, bien, ¡Ay, sí le pegué el puñetazo! ¡Ahí saqué un super! Pero no supe cómo se saca el super. O sea, si es solo escuchando el botón apenas esté acumulado el super. O hay un botón de estos que es especial para eso. Venga, ponga la jeta. Te voy a poner, le va a poner un puñetazo. ¡No! ¡Uy! ¡Sí, vieron cómo se la esquivé! Me agaché. Miren, yo nunca fui fan de estos juegos. Realmente los de Nintendo los jugué algunas dos o tres veces en mi vida. Pero nunca llegué a jugarlos esto, de este modo. Que yo diga, ¡uy! No, ahí está. No. Déjese cascar. Ah, bueno, listo, me toca mi turno. Venga, venga, venga. No, no. Ah, otra vez siempre me coge con esa habilidad, tengo. Pero venga, porque yo a usted ya lo voy a joder. Venga, venga. No, no, no. No, Uy. El problema es que ahora estamos como iguales. ¿No se va a levantar? Venga, venga, venga. No, se va a hacer, me va a hacer la misma. Ah, me dio en la jeta porque no le esquivo esa habilidad, bruto. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Se la esquivé! ¡Venga! ¡Déjese cascar! ¡Perro! ¡Perro! ¡Perro! ¡No! ¡No! Bueno, mi última levanta. Si yo no. no! Pero es que... ¡Cómo me dan la jeta este hijo de puerca! ¡Tenga! ¡Uy! ¡Pero como le tengo jodida la mandíbula! ¿sí ven cómo se le ven los dientes? <risa> ¡Me gusta mucho! ¡Está muy chévere la animación! Realmente se siente como... Como ver un, estos dibujos animados de, yo que sé, de cartón negro así. Que uno los ve tan chéveres y tan bien. ¡Ay, no! ¡No me vaya! ¡No! ¡Le voy a ganar! ¡Le voy a ganar! ¡Le voy a ganar! ¡Le voy a ganar! ¡Tenga, tenga, tenga, tenga, tenga! ¡Tenga! ¡Tenga! ¡Le voy a dar en la jeta! ¡Le voy a dar en la jeta! ¡Le voy a dar en la jeta! ¡Lo partí! ¿Sí vieron? Gracias por jugar la demo de Thunder Ray. Agrégalo a tu lista de deseos. ¡Wow! ¡Qué genial! O sea, solo probé el, uno de los primeros jefes... Y fue una maravilla realmente. Pero sí, para ser primer jefe siempre tiene su nivel de dificultad. Pero no lo digo como si es que de verdad fuera el juego difícil. Por lo que en estos juegos son difíciles. Por eso le digo que cuando yo jugaba los de Nintendo. Era chévere. Pero yo no sé si es que mi coordinación ojo-mano no era perfecta en este sentido. Y yo solía hacer muy malo para esquivar o sea usted se dieron cuenta aquí que, que lo era algunos esquivos y eso pero estos juegos se tratan de de mucha práctica de mucho mucho evaluar los movimientos del enemigo como cuando uno juega un Souls, no que evalúa y evalúa y evalúa evalúa y puede perder unas 10.000 veces hasta que por fin ya uno tiene detallado casi que cuando va a lanzar por ejemplo, el puño cuando va a protegerse Cuando hay que pegarle abajo Y cuando baja los brazos para pegarle en la cara eh, O sea Todo eso es de Hacerlo, hacerlo, practicarlo hasta lograrlo Yo creo que este juego va a ser de O sea puede tener unos, que yo que sé 10 a 20 Esto, enemigos por vencer Pero va a ser de muchas horas de juego Hasta que uno venza, venza y llegue hasta el final Aparte noté, noté Pero no estoy seguro que el juego va a tener Como una opción multijugador, es decir van a poder jugar dos personas también a, a darse puñetazos, aunque no sé realmente si se podría, pero es que en la pantallita del personaje, creo que mi cara la está tapando, decía P2, o sea, como personaje 2 o como jugador 2, ¿no? Pero bueno, ahí en ese caso sería como extraño, ¿no? A menos que la pantalla se divida, ¿no? Podría hacer pantalla de vida, que reduciría un poco la visión, pero aún así se podría jugar, ¿no? Pantalla de vida, donde uno viera la perspectiva de él y el otro viera la perspectiva, pues, del otro, ¿no? Pero bueno, no. Qué maravillado con el arte del juego, con la música retro. Realmente evoca muchos elementos de estos juegos de boxeo tipo retro, tipo, ar tipo arcade. Ah, pero pues con una maravilla de arte hermoso, hermoso, hermoso. Es que se siente como, como de verdad un dibujo animado, pero moviendo los personajes de dibujo animado muy, muy bien puliditos. Está muy chévere, realmente. Y bueno, este juego si sí sale en este 2022, a diferencia de Golazo que todavía no sabemos, de Golazo 2, que no sabemos todavía en qué año va a salir. Yo creo que por ahí 2023 o a fin, bien a finales de este año 2022. Pero por 3 está pegando duro. De verdad, muchas gracias por haber eh, estado aquí, amigos míos, por haber jugado la demo conmigo. Y no olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en la siguiente. Bye bye.